vamos a continuar con el bloque 3, digo 4 es el fundamentos para las decisiones epidemiológicas eh, tenemos la presencia de la doctora Ofmara Yadira Zuniga Hernández que nos va a presentar el tema sobre el planteamiento del problema la maestra Gabriela Rueda Hernández quien va a presentar la dimensión ética de la investigación científica, la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, que oh, va a presentarles bueno, estrategias de ¿sí? búsqueda en Internet para la construcción ¿sí? Del sí, la de la cuestión. Y tenemos una videoconferencia sí, escucho bajito, para pero sí los escucho. con la doctora Virginia Montero Hernández, Ajá. Que nos va a, quien nos va a hablar de la reflexividad crítica en la ciencia, dilemas sí, sí los escucho. Y representación de la subjetividad del investigador social. Les hago el comentario que ella no está escuchando lo que yo estoy diciendo ahorita, está escuchando lo que le dicen ahorita, ¿no? Porque le estamos. ¿Ya está bien? Ok. En... Voy a hablar un poco sobre la doctora Virginia Montero Hernández. Eh, ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación. En 2005 recibió una beca para estudios de posgrado a través de su programa de Para estudiar un doctorado en currículum y enseñanza en la Universidad de California. Versailles. Fue profesor asistente en la UAE y actualmente es profesor asociado en la Universidad Estatal de California, en Stanislaus. Sus áreas de estudio incluyen las siguientes, el análisis de los procesos de formación de identidad profesional en instituciones de educación superior, procesos de aprendizaje y asesoría en el posgrado, y aprendizaje adulto y salud mental en la educación superior. Le damos la palabra a doctora Virginia. Hola, hola, sí me, sí me escuchan ya todos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Ah, ok, hola a todos, buenos días. Va a ser un poquito raro aquí estar en el conectado a distancia, pero pero bueno. Eh, pues muchas gracias por, por la invitación y por poder estar ahí. No sé qué tantas personas hay en el auditorio, pero espero que estén entretenidas aquí escuchando la... Ah, ok, bueno, ahí los veo, ahí los veo. Gracias. Bueno, y la mayoría son estudiantes, ¿verdad?, que están, que están participando. Pues bueno, la, el motivo de la de esta presentación es hablar sobre la, los procesos de reflexividad y bueno pues idealmente eh, espero o la idea sería que, que una vez que ya esté el libro publicado pues los alumnos puedan, alumnos y maestros puedan revisar con más detalle lo que lo que se escribió pero bueno en esta, en esta presentación lo que quiero explicar es brevemente eh, la, eh, sí, este, estaban, este, los parte. elementos ¿no? que pues, constituyen sí. la, la reflexividad, por qué ya es no importante, de qué no, manera no, poderla no, implementar. No, entonces no, déjenme no, no, compartir no, la pantalla no, para... Bueno. Creo que ya ya la ven ustedes. Sí, sí ya la vemos. Sí. Ajá, entonces, bueno, pues... Eh, es, y bueno, si alguno de los estudiantes o de las personas en la audiencia quiere en algún momento participar o preguntar o algo durante la presentación, nada más me dicen y, y pauso donde sea necesario entonces pues bueno el, el, te, el tema de, de esta presentación es la reflexividad y como mencionaba eh, este para mí es uno de los temas más interesantes en el proceso de investigación cualitativa porque es uno de los temas que nos permite poder comprender eh, pues, de qué manera se está construyendo el conocimiento a través de, de este tipo de metodologías y cuál es el rol que tenemos como investigadores sociales ¿no? en, este, en este proceso de construcción. Eh, para el desarrollo de este capítulo hubieron otros dos profesores que trabajaron conmigo uno de ellos es Ariadna, Ariadna López y Joseph Carranza eh, Ariadna también es egresada de la Universidad de, de Morelos y eh, Joseph Carranza es un estudiante en la universidad donde trabajo actualmente pero bueno, ambos estuvieron trabajando conmigo en este, en este proyecto y eh, pues fue interesante para mí era importante incluirlos porque ambos fueron eh, en algún punto estudiantes míos, ¿no? y eh, y a través de ellos, pues para mí también fue interesante poder aprender cómo trabajar este proceso de reflexividad y cómo incorporarlo como parte del proceso de la tesis, ¿no? Eh, que a veces es la parte que cuesta un poquito de trabajo para los estudiantes. Entonces, una parte importante del capítulo, o que yo, que para mí era importante hacer en este capítulo, era poner ejemplos concretos sobre algunas estrategias o modos a través de los cuales los estudiantes puedan eh, comprender cómo se representa la reflexividad de manera escrita en el proceso en el proceso de tesis. Entonces, bueno, una vez que ya esté el libro disponible, eh, pues espero que los estudiantes eh, puedan revisar estos estos ejemplos y les sean, les sean de, de ayuda. no Y sobre todo, pues que además sepan que esto fue escrito por estudiantes también, como ustedes, que en algún punto también tuvieron que estar ahí quebrándose la cabeza un poco para poder escribir una tesis, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ejemplos concretos sobre cómo cómo representar de manera escrita la reflexividad. Ahora, eh, como les decía, el proceso de reflexividad tiene que ver principalmente con comprender ¿Cuál es el rol del investigador la en el no proceso no, no. de construcción de conocimiento? Eh, un concepto muy importante para la comprensión de la reflexividad es el concepto de la subjetividad. Y la subjetividad en el sujeto eh, se refiere de manera concreta a todos los todas las cuestiones emocionales, ideológicas, eh, de, de sistemas de creencias, ¿no? de trayectorias de vida que definen el posicionamiento de la persona, ¿no? Entonces, bueno, la subjetividad son todos esos elementos de la persona que le permiten ver el mundo social de una manera concreta, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema de creencias particular, una ideología, una perspectiva, una forma de ver la vida... Una, un cierto tipo de afectividad que me conecta con el mundo de una manera concreta es, todos sus elementos forman parte de mi subjetividad y la subjetividad se construye a través de las trayectorias de vida ¿no? y a través de las relaciones en las que nos, nosotros como personas interactuamos entonces nuestra subjetividad se construye a lo largo de nuestra trayectoria de vida y de los contextos a través de los que nos movemos. Entonces, <coughs> entonces, bueno, durante, ¿qué será? Eh, durante mucho tiempo, antes de, de, de, de los sesentas, el, con, el concepto de, o la forma de comprender la construcción del conocimiento estaba basada en una, en una, en la idea de que el, el, la construcción del conocimiento era ajena al, a la persona que hacía ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, aquí en este primer, en el primer, este, en este primer diagrama que tienen aquí, me intento es representar es, es, esa forma inicial o tradicional en la que se comprendía la construcción del conocimiento, ¿no? Se entendía el la construcción del conocimiento como un proceso ajeno al investigador, y supuestamente con la creencia de que porque era un proceso ajeno al investigador eso lo hacía más objetivo o más neutral o más riguroso ¿no? porque no había esa intervención del sujeto en el proceso de construcción del conocimiento, entonces bajo esta perspectiva que era más de tipo positivista y que se entendía que había un mundo objetivo y, y verdades absolutas que se podían estudiar sin la sin el involucramiento del, del, del sujeto investigador entonces bueno este, es, esa comprensión, en, esta, en esta forma de comprensión del, de la construcción del conocimiento se veía al, al investigador como ajeno al proceso ¿no? fuera del proceso entonces el investigador era esta persona neutral aparentemente que eh, hacía o seguía estos distintos pasos y, y aparentemente no, no, no vinculaba nada de su cuestión ideológica, afectiva, ¿no? No, no, no se vinculaba en el proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo, después del 1960, de los 60s, ¿no? comenzaron a haber nuevos enfoques teóricos, epistemológicos, que debatían que este proceso de construcción del conocimiento no era de esa manera, ¿no? Que no ocurría de esa manera y que no era un proceso neutral, sino que era un proceso que, que estaba totalmente definido por la, por, por la construcción subjetiva del investigador y que el investigador de hecho sí tenía un rol central en cómo se construía el, el proceso de investigación, ¿no? entonces pasamos de una comprensión neutral supuestamente objetiva de la construcción del conocimiento a un proceso de construcción del conocimiento basado en el reconocimiento de la intervención objetiva del investigador en el proceso de construcción del conocimiento esto lo que significó es que se tendría que comprender ahora el proceso de construcción del conocimiento como un acto subjetivo, porque estaba filtrado por toda la afectividad, la ideología, los valores, el sistema de creencias del investigador, y por lo tanto era un acto político también, ¿no? Entonces la construcción del conocimiento no era una, no es un acto neutral, es un acto social, es un acto político, es un acto interpretativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el investigador ocupa un una, una parte central en el proceso de construcción del conocimiento y de acuerdo a cómo está definiéndose a sí mismo él también define su proceso de, el, el objeto de estudio y el proceso de investigación ahora el hecho de, de considerar al, al, al, al investigador como parte central del proceso de investigación, como instrumento en el proceso de investigación también tiene una responsabilidad importante, ¿no? Y esa responsabilidad tiene que ver con la toma de conciencia. Que el investigador como sujeto central del proceso de investigación tome conciencia del rol que él tiene en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces la reflexividad de manera central de lo que, lo que busca y lo que trata es que el investigador tome una posición consciente de, de su influencia y el rol que él tiene en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, parte de esa toma de conciencia tiene que ver con que el investigador se posicione en el proceso de construcción del conocimiento haciéndose preguntas centrales como las que están aquí enlistadas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué papel juego en este proceso de investigación? ¿Cómo estoy interactuando con mis participantes, con mis objetos de estudio, con la teoría? ¿De qué manera mi presencia y participación define y modifica mi objeto de estudio, no? Entonces, bueno, de manera central, la reflexividad es un proceso que se tiene que vivir de manera constante durante todo el proceso de investigación y tiene que ver con la capacidad del investigador para poder cuestionarse de manera constante cuál es su influencia en este proceso de investigación. Ahora, esas, esas, esas, ese cuestionamiento constante que el investigador está haciéndose a sí mismo no es... Este, no es de manera desordenada o preguntándose múltiples cuestiones de manera esquizofrénica no no es, no es ese tipo de, de cuestionamiento hay, hay cuatro o cinco áreas centrales en las que el investigador tiene que estar cuestionándose de manera con, concreta durante el proceso de investigación y esas dimensiones las estoy aquí enlistando la primera de ellas es, eh, es una, son, son, tiene que ver con preguntas de autodefinición, ¿no? que el investigador sea capaz de reconocer cuáles son sus sistemas de creencias, cuál es su enfoque metodológico y teórico que está usando para, para estudiar el objeto de estudio, cuál ha sido su historia personal y de qué manera su historia personal define su interés por ciertas cosas y por y, y quizás también eh, ciertos prejuicios ¿no? entonces el primer ámbito de, de autorreflexión tiene que ver con su, su ideología personal ¿no? toda todo su ideología personal, todo su sistema de creencias eh, sus gustos, sus disgustos ¿no? entonces es una eh, reflexión hacia, hacia su pro, sus propios eh, sistemas de creencias la segunda dimensión eh, en la que hay que estar reflexionando constantemente es en el posicionamiento eh, social que tiene, que tiene el sujeto, ¿no? El investigador, cuando se involucra en los procesos de, de, de examinación o de estudio de un objeto, tiene que reconocer que está posicionado en una estructura social de cierta manera, ¿no? Y ese posicionamiento implica que él como investigador tiene ciertos roles, ciertas funciones, ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, ¿no? Un cierto estatus social y ese posicionamiento lo vincula de manera distinta con sus participantes, con, por ejemplo, si te está recibiendo financiamiento para hacer el proyecto, ¿de quién recibe ese financiamiento? ¿Por qué está haciendo ese proyecto? ¿Para quién lo está haciendo? ¿No? Entonces, el investigador tiene también que reflexionar sobre eso, sobre cómo estoy posicionado y de qué manera mi posición determina las maneras en las que yo me involucro en la investigación. Otra área de, de, de reflexión, de autorreflexión constante, es el, los, distintos múltiples, los distintos roles y funciones que tiene el investigador. Como investigador... Eh, eh, pues se tiene que estar consciente que no solamente juegas el rol de investigador, ¿no? Cuando estás entrevistando a tus participantes o cuando estás analizando sus historias, eres investigador, pero también llevas contigo un, otra serie de roles, ¿no? Eres mamá o eres papá o eres este, hermana hermano, eres esposa esposo, entonces todos estos todos estos roles, eres profesor todos estos roles tienen una influencia en cómo entiendes y cómo asumes el proceso de investigación, entonces es importante que se esté reflexionando constantemente de qué manera mi rol como investigador ahorita está tomando un, un papel importante, pero también cómo mi rol como profesor como maestro, este, como mamá como hija, está informando lo que hago, porque no nos podemos separar ¿no? de, esas, de esos otros roles que también forman parte de nosotros y de quienes somos y que pues, este, también van a influir cómo estamos viendo a nuestros participantes o cómo interpretamos lo que estamos encontrando. Otro ámbito de, de autorreflexión tiene que ver con la relación que se construye con los participantes. ¿no? Siempre va a ser importante que el investigador esté eh, analizando cómo él está construyendo relaciones con sus participantes. Está siendo arrogante, está siendo humilde ante el, ante el conocimiento que los participantes le están dando, o está eh, evaluándolos, está permitiendo que ciertos prejuicios afecten cómo se vincula con ellos, o está ya demasiado vinculado con ellos y ahora ya no ve ciertos elementos, ¿no? Está cegado por el tipo ya de, de afectividad que ha construido con los participantes, o no. Entonces, bueno, es muy importante que, que, el, que el investigador también esté consciente y, y constantemente monitoreando cuál es esa forma de relación que ya ha construido o que está construyendo con sus participantes, porque esto va a tener impacto en el tipo de datos que construya, ¿no? Y bueno, otra de las, otro de los ámbitos de reflexión es la representación de los participantes. Una vez que, que el investigador ya realizó entrevistas, po, grupos focales, observación participante, todo lo que haya hecho, ya que tengo todos los datos, también tienen que cuestionarse, una vez que ya estoy ahora escribiendo mis resultado, ¿cómo estoy decidiendo representar a mis participantes? porque cuando ya estamos en ese proceso de escribir el reporte de investigación, este, pues ya es, es, importante, es importante analizar cómo los estamos representando. Entonces, bueno, ya solamente dos cositas para concluir. Eh, la manera en la que se implementa la reflexividad tiene que ver con tres elementos, tres estrategias centrales, ¿no? Una es el llevar de manera constante un diario de campo, el tener una autorreflexión crítica de manera constante y el tener un hábito de estar de escribiendo de manera continua memos, ¿no? reflexivos y la descripción detallada de cómo se fueron llevando a cabo los procesos de, de investigación. Y bueno, ya para concluir algunos puntos sustantivos, no. Eh, pues uno es que es importante como parte de la reflexividad tomar una conciencia crítica de cómo se está haciendo el proceso de investigación, tener una sistematización de ese registro, ¿no? O sea, de esa conciencia crítica a través, como decía, del diario de campo o algunas otras estrategias, y tener una responsabilidad ética, ¿no? Y saber que como investigador tienes poder ante los participantes y que decidas cómo quieres usar ese poder para relacionarte con ellos o para tener también formas justas de representaciones de sus historias y de su narrativa. Entonces, bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Virginia. Eh, vamos a darle la palabra a la doctora Ofmara Yadira hernández Ella es Actualmente, profesora investigadora del Instituto de Ciencias... Ah, te, te pedimos, Vicky, si pudieras cerrar tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno. Eh, ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, de aquí de la universidad. Es maestro en calidad educativa por la Universidad de las Américas en Puebla. Es doctor en educación por la UAEM. Es Proder. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. Adelante, doctor Gracias. Gracias, doctor Alejandro. Este, bueno, lo que les voy a exponer. Tiene que ver con el tema de planteamiento del problema, y déjenme compartirles que es justamente donde nace esta idea de libro sobre herramientas metodológicas en la formación de estudiantes de posgrado. ¿Por qué? Porque en mis seminarios como investigadora y como profesora de esta universidad me doy cuenta que es muy sencillo iniciar un tema de investigación, pero a veces no identificamos la magnitud que implica hacer investigación y el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles que considero que el estudiante tiene, justo es el planteamiento del problema y va en razón de lo siguiente, eh, hicimos una, este, un trabajo de investigación con la doctora Alejandra Terrazas, eh, aplicamos un cuestionario a cinco universidades porque de momento pensaba que solamente esta situación de que el estudiante de maestría o incluso algunos estudiantes de posgrado tuvieran esta debilidad de no saber cómo plantear un problema, cómo redactarlo, cómo expresarlo este, desde su inicio, incluso ver casos que hay estudiantes que ya están casi por concluir una tesis y se les hace algunas precisiones de que no tienen un planteamiento, <tose> planteamiento <tose> claro. Preciso. Entonces la población a la que nosotros aplicamos fueron 71 estudiantes de cinco universidades y encontramos varios aspectos que son los siguientes y en razón de ello se centra este capítulo del libro que obviamente ahonda profundiza en muchísimos aspectos más pero quiero darles una probadita de ello miren entonces qué incluye el problema fue una de las preguntas que se les hizo y nos dicen que la pertinencia del problema, nos responden que el 5.63% corresponde a qué es parte importante. La delimitación del problema, el 15.49% de esta población. Las preguntas básicas, 11.27%, contexto del problema, 16.90%, variables de investigación, el 7%, los objetivos de investigación, 14%. Situación actual del problema 21.13, estructura de tesis 8.4% y la media está entre el 12.49%. Eh, si bien al, hacer estas preguntas pues nos lleva a hacernos un cuestionamiento, si realmente los estudiantes tenían claro qué es o cómo se formula el planteamiento del problema. Y vemos que entonces este el planteamiento del problema radica principalmente si lo vemos desde una cuestión fundamentada o desde sus aspectos teóricos cognositivos, pues a un autor que nosotros con, to, todos conocemos y que es Aristóteles, precisamente con la mayéutica y con la dialéctica, por eso es que me refiero en mi capítulo como momentos cognoscitivos presentes, que son dos. Uno de ellos tiene que ver como algo que está ahí, parte dado y parte encontrado, que se busca dentro de una manera intencionada. Es decir, hay una discrepancia que se adquiere en calidad de este resultado y por lo tanto ya hay una duda, hay un cuestionamiento, hay un vacío, así como lo decía la doctora Adelina hace un momento antes de mi presentación, eh, hay un este, cuestionamiento que muchas veces ya está muy claro, muy profundizado, pero que muchas veces también surge de la cotidianeidad o de nuestra propia experiencia. El segundo momento se refiere a algo que se lanza o arroja hacia adelante, lo que nos lleva a un encadenamiento estructurador de situaciones y procesos y aquí voy a hacer una puntualización hacia preguntas con sentido investigativo, es decir no surge una pregunta por lo más cotidiano, lo común, sino ya hay una razón de fondo de que puede haber una carencia, una causa, un efecto relacionado o asociado a esto y por lo tanto ya la pregunta es mucho más profunda y fundamentada. Y otro de los cuestionamientos que se les hacen a esta población tiene que ver con las preguntas, con este, responder dentro del planteamiento del problema no nos contestaron el 4% pero del resto tenemos que el planteamiento del problema se orienta hacia la población, o sea hacia la muestra o el universo que está enfocado el estudio como tal, las preguntas básicas que es el 59% y preguntas específicas el 35. En esta razón de preguntas básicas y preguntas específicas pues justamente es algo importante porque las básicas están orientadas más a este sentido común y las preguntas específicas más orientadas hacia el aspecto investigativo. Vamos a ver más adelante un poco de ello. Y bueno, la pregunta de investigación es un estado a posteriori de la persona ante una situación previa de una dificultad, o sea, no es tanto nada más como surgen o lo que me viene primero como una idea. La pregunta está es un instrumento de revelación, por lo tanto de predicción y descubrimiento. Si lo vemos desde la cuestión etimológica, vamos a ver qué es proteo, protasis, mostrar o exponer. Algunas pre, aquí anoté algunas preguntas que podríamos formular como de qué depende, por qué es eso así, cómo se concibe, hasta dónde llega o cuál es su alcance, de dónde sale o resulta ¿Sí? O sea, son las preguntas que podríamos plantearnos inicialmente cuando estamos frente a una problemática. Y bueno, otra pregunta que se hace a esta población son dificultades de este planteamiento del problema. Y este, el 5% no nos contestó, pero fue interesante ver cómo del 18% contestaba cosas que no tenían que ver con la pregunta y aspectos incluso hasta sentimentales y de sentimiento, de sentimiento en cuanto a qué tanto soy atendido o no por mi asesor entre otras cosas ¿no? el cambio de eh, deficiencia de en asesorías, el 11% cambio del tema 3.3%, redacción 10%, definir variables 3%, poca información 8.3%, metodológicas 3%, claridad en el tema 6.6%, demasiada información 5% y delimitar el tema el 25%. O sea, si bien hay un conjunto aquí de elementos que a nosotros nos va marcando algo revelador, porque por ejemplo la deficiencia en asesorías, el 11%, no eh, quiere decir que hay aspectos laterales o aspectos que se encuentran vinculados pero que no necesariamente este, obedecen a una cuestión de la estructura del planteamiento del problema, sino cuestiones más de organización, de características específicas de la administración o aspectos netamente más de organización académica. ¿sí? Y por lo mismo también, por ejemplo, definir variables pues que no tienen un conocimiento claro de aspectos metodológicos, o quizá no le están dando la importancia precisa que está vinculado también con ello. Y este vamos a ver entonces que como problema de investigación, etimológicamente viene de la, de la palabra probable o probale, que es lanzar o arrojar algo hacia adelante. ¿Por qué vinculo esta parte a la cuestión de preguntas de investigación? porque justamente es ahí donde hay una confusión cognoscitiva, semántica y entendemos que es lo mismo, cosa que no es así. Entonces, un problema de investigación es un estado de cognoscitividad que se expresa como enunciado declarativo de una situación particular que manifiesta dos hechos, uno en lo que antecede y también lo que sucede, por lo tanto tiene una identidad intrínseca, ¿Qué es esto, que va relacionada con el aspecto o el objeto o fenómeno que se está estudiando como objeto de estudio, cosa que no abordo en mi capítulo, pero que sí tiene relación y que obviamente esta identidad también depende la profundidad o el aspecto con que se está haciendo una serie de preguntas. Bueno, y relacionado con esto, hay otras dificultades sobre planteamiento del problema, como es, eh, algunos que no contestan que es el 7%, la claridad en el tema es el 46%, es decir, un poquito menos de la media, podríamos decir que los estudiantes no están en, eh, o tienen problemas sobre la claridad del tema. El 7% le da importancia a un tema bien delimitado y el 38% a una buena asesoría. Entonces hay también un sentimiento encontrado ahí entre que si hay dificultad o que a veces el asesor no atiende, que es menos en menor proporción, pero aquí afortunadamente está un casi un 40% que marca que sí hay una buena asesoría y que obviamente esto ayuda a definir un planteamiento del problema como parte de un acompañamiento o de tutoría. Y bien, entonces vemos que el, el problema y la pregunta de investigación se debe principalmente a cómo se está estructurando y tenemos tres tipos de preguntas entonces. Las preguntas que develan los datos, las preguntas que apuntan más allá de lo perceptible y las que emanan desde el conocimiento acerca de un problema o asunto de interés. Bueno, como parte de estas preguntas también este, se relaciona con este aspecto, la, cómo o en qué nivel se está manejando la redacción del problema como tal. El 4% no nos contesta, otras respuestas, el 5%, definir variable 5%, falta de claridad 1%, dimensión teórica 2%, falta de seguimiento por asesores 4%, estructura 14%, eso es una cosa muy importante que vale la pena resaltar porque justamente no saben cómo iniciar o cómo integrar ciertas ideas o qué proceso seguir para que esto tenga cierta consistencia a la hora o coherencia o claridad a la hora de estar estructurando el problema. Comentarios de asesores, 5%, redacción del problema, 47%. ¿sí? Entonces, la mayoría de estudiantes no está teniendo una organización de sus ideas o una coherencia, o no sabe por dónde hacer, eh, esto, llevar a cabo una redacción correcta. Búsqueda y selección de información, 8%. Y bien, vamos a ver que entonces como parte de estas consideraciones metodológicas que ya mencioné con esta tipología pues las primeras que ya me referí son preguntas propias de un esfuerzo cognoscitivo preguntas que descubren, exponen o muestran algo y quiero poner un ejemplo con ello si nosotros queremos saber cómo, cuáles son las características por ejemplo de un árbol no es lo mismo preguntarse qué es un árbol a qué es un árbol sintético o sea, ya estoy marcando una tipología de características entonces en esa razón corresponde las primeras preguntas de la segunda como diferencia que vienen siendo más allá de lo perceptible que sirven para estructurar y fundamentar. Y aquí es algo muy importante porque la fundamentación viene de la exposición de los argumentos que un estudiante tiene al exponer una tesis. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque esto se vincula cuando el estudiante obtiene sus hallazgos y obviamente tendrá que hacer todo el compendio de fundamentación y discusión que muchas veces también, si hacemos posteriormente un estudio de esto que es la idea, vamos seguramente a encontrar nuevamente estos problemas de análisis, síntesis y seguramente argumentativos que nos llevan fundamento. En la tercera a la que me referí, el tercer tipo que son preguntas para concebir, crear, construir y reproducir y que obviamente estas llevan a una concreción semántica que nos llevan a un rigor y cientificismo en la investigación. Este tipo de preguntas este, de concreción semántica son aquellas que justamente tienen eh, una cuestión argumentativa causal o de efecto, no solamente de asociación o de relación, y obviamente también obedecen a un nivel de complejidad mucho más eh, profundo, pero también ayuda a, a integrar modelos, por ejemplo, o ver un, una relación eh, integrada de ciertas categorías o características de un estudio. Y bueno, nada más para concluir, es el momento en que se incluyen las preguntas de investigación pues algunos nos dicen que en la metodología, otros que antes de los objetivos, el 15% nos dice que al inicio de tesis y el 49% acierta que en el planteamiento del problema. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias doctora Omar. Eh, enseguida vamos a presentar a la maestra Gabriela Rueda Hernández. Ella es médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Ciencias de la Salud con Área de Concentración en Nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha trabajado en diversos estudios de investigación como médica encargada de estudios fase 3, varios ensayos clínicos, revisora y sinodal de trabajos de tesis en la Escuela de Dietética y Nutrición de LISTE. Es profesor titular por asignatura en la Escuela de Nutrición… Fue profesor titular por asignatura en la Escuela de Nutrición y en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, ha sido acreditada en el programa referente a la bioética para estudios de investigación del CITI, así como en bioseguridad para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Ha publicado artículos y un capítulo de libro relacionado con salud. Tiene conocimientos en la metodología, epidemiología, análisis de datos y redacción de artículos científicos. Entonces, le damos la palabra. Hola, buenos días. Eh, bueno, hace rato justamente hubo dudas sobre el tema de la eti de la ética ¿no? en investigación. Y bueno, el tema es la dimensión ética en la investigación científica. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un marco general ¿no? eh, dirigido a que gracias a la investigación científica, el ser humano es capaz de tener mayor calidad de vida, más años de vida, eh, la innovación tecnológica permite también eh, fortalecer incluso los estados de salud, antes la, el tiempo de vida era mucho más corto que ahora, ¿no? eh, asimismo, eh, ha surgido todo esto gracias a la investigación, la observación el planteamiento de problema como lo mencionó la doctora Mara y bueno la generación de hipótesis que permite entonces hacer investigación al respecto pero todo esto también ha surgido con un uso deshumanizado ¿sí? de la ciencia y la tecnología y todo pues en el nombre de la ciencia más adelante veremos cómo. Esto ha ido caminando eh, con muchas atrocidades en, la, en el aspecto humanístico sí, eh, y cómo esto ha frenado, gracias a la bioética, estos aspectos. ¿no? Entonces, eh, obviamente tiene que ver los aspectos morales, los aspectos morales en la investigación científica eh, deben girar en el, respect, en el respeto al ser humano en los derechos inalienables que los rigen con el bien ser y el bien hacer sí, eh, y dirigido bajo una dignidad en el ser humano ¿sí? Ahora, eh, como definición de bioética bueno ha habido cantidad de definiciones eh, una de las que más me gusta es la siguiente y se las voy a leer es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos de la vida social, específicamente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en las futuras generaciones. Esta es tomada de eh, con Bioética en 2014. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales de la bioética? Tenemos cuatro principios, ¿sí? El primero es el principio de de autonomía, que es el derecho a tomar decisiones, cuando participar en un proyecto de investigación, cuándo tomar o no tomar un medicamento, ese es el principio de autonomía, que no se trasgreda, ¿sí?, el derecho a decidir. Este principio se, digamos, se materializa... Con el genuino consentimiento informado, ya se habló de ello, trataré de hablar más adelante sobre cuáles son los, la, lo, los lineamientos que deben regir un consentimiento informado y es justamente eh, eh, ahí cuando el principio de autonomía eh, es dado. ¿no? Luego el principio de beneficencia, que se confunde muchas veces con el de no maleficencia, que es el tercero que voy a, a presentar. En el de beneficencia, pues obviamente es maximizar los beneficios y minifiz, minimizar perdón, los riesgos y los posibles daños. ¿no? El principio de no maleficencia, bueno, como en el juramento hipocrático se ha dicho, antes de todo no dañar, es ante todo no dañar, eh, más allá de si este es mejor que aquello, es pensar en la integridad humana como principio fundamental y no dañar al ser humano. Y en este debe haber un equilibrio en el riesgo y el beneficio de los medicamentos, de los tratamientos, de las intervenciones terapéuticas, etcétera. Y el cuarto principio es el principio de justicia en donde debe ser tratado todo ser humano con equidad e igualdad. Bueno, como antecedentes, ya mencioné el eh, juramento hipocrático en donde pues bueno, a todo estudiante de medicina se les hace jurar este este documento eh, al terminar y al concluir sus, sus estudios, porque justamente habla de todas estas cuestiones éticas y morales que debe regir a un médico, sí, ante todo no dañar, eh, no, no lucrar con sus, con sus profesiones, etcétera, ¿no? Y este se lleva a cabo desde el siglo XIX. Y bueno, otros antecedentes son los llevados a cabo a través del tiempo con experimentos en hospitales psiquiátricos donde se hacían verdaderas atrocidades a los pacientes. Eh, también el experimento de Tuskegee en Alabama que duró de 1932 al 70 en donde 600 eh, varones de raza negra, la mayoría analfabetas estuvieron eh, siendo observados, ¿sí?, ante una enfermedad que ya se padecía como era la sífilis pero pues no hicieron nada los médicos ya existía incluso en esta época ya había sido inventada la penicilina y sin embargo no fueron tratados fueron solamente observados eh, abusando de pues cuestiones vulnerables como es el analfabetismo o la raza que en esas eh, épocas será tan, tan marginada ¿no? y bueno concluimos con el con a posguerra, ¿no? la Segunda Guerra Mundial, como otro ejemplo de los, las primeras declaraciones relacionadas con la ética en la salud e investigación. En esta época, bueno, todos sabemos cualquier cantidad de atrocidades que se llevaron a cabo eh, por los médicos y científicos nazis en los, en los eh, campos de concentración en donde realmente dejaban a los, a los pobres individuos mutilados, eh, eh, muriendo de manera lenta y dolorosa, sin ningún tipo de, de pues digamos, reglamentación hacia el ser humano, ¿no? Y bueno, aquí eh, surge el Código de Nuremberg, que bueno, es un código, primero el juicio, se hace un juicio en, el, en 1947, y bueno, ahí es donde nace, o es el parteaguas para eh, el surgimiento del consentimiento informado, se habló hace un, un momento de, de él y pues quiero, quiero leerles cuál sería como la definición eh, práctica del consentimiento informado es un procedimiento eh, mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación después de haber comprendido la información que se ha dado acerca de los objetivos del estudio objetivos claros explicados si es preciso mil veces a los participantes y aclarado cualquier cantidad de dudas que ellos tengan para poder eh, entonces enrolarse en el estudio y bueno los tanto los beneficios como las molestias se deben exponer en el consentimiento informado so, es, un, es un documento legal, no perdamos de vista esto, entonces debe estar muy bien explicado, muy bien planteado eh, eh, de tal forma que sea un documento que nos rija y que nos proteja tanto a los investigadores como a los participantes. ¿sí? Se deben manifestar ahí los posibles riesgos y las alternativas en caso de que éstas existan, ¿no? de otros tratamientos que ya han sido evaluados y bueno, los derechos y las responsabilidades de los investigadores para con los participantes. ¿Sí? Este es, como ya dije, la culminación del principio ético, el primer principio ético de autonomía. Bueno, para que exista eh, una buena obtención y realización de un consentimiento informado, debe tener cuatro, cuatro requisitos. El primero es la capacidad de tomar decisiones. Cada individuo es libre de aceptar o rechazar un, un proyecto de investigación, ¿sí? Que exista voluntariedad, que nadie, todo el mundo debe estar libre de decidir participar o no, sin que esto sea bueno, es que es mi jefe, a lo mejor quiere que participe, que haya conflicto de intereses, que exista eh, desigualdad entre bueno, pues yo me veo un poco forzado a, a tomar la decisión de participar en este estudio, ¿no? Y bueno, aquí se culmina también el principio de justicia. Posteriormente, eh, el requisito de información, como ya dije, se debe informar de manera clara, oportuna, eh, detallada en qué consiste el estudio de investigación y también el participante es libre de rechazar o eh, dejar de formar parte del estudio de investigación en el momento en que él lo decida sin que esto eh, tenga repercusiones en no tomar otros tratamientos médicos. ¿sí? Y bueno, el cuarto requisito es la comprensión específicamente del consentimiento informado, tanto el sujeto participante como el investigador debe cerciorarse y garantizar que el participante ha entendido perfectamente de qué trata el proyecto y ha este, dado así su consentimiento informado, ¿sí? sin, sin necesidad de ocultar o suavizar información relevante para estos estudios. sí. Bueno, las buenas prácticas clínicas aquí eh, lo pueden encontrar por sus siglas en inglés Good Clinical, Clinical Practices que son prácticas que son guías ¿sí? para llevar a cabo de manera ética y práctica todo estudio de investigación esto tiene que ver también con las auditorías que se realizan para ensayos clínicos, más adelante lo vamos a ver, los ensayos clínicos pero que son una, un referente sí, tanto para el investigador como para los, eh, digamos, médicos o participantes eh, del estudio, no como sujetos de investigación, sino como participantes, eh, como staff del estudio. ¿sí? Bueno, los ensayos clínicos, aquí son ensayos clínicos, pueden ser estudios clínicos, diversos nombres tienen. Y su objetivo es garantizar la eficacia y seguridad de ciertas drogas y procedimientos terapéuticos que deben ser sometidos a una serie de pue, eh, pruebas ex, exigidas por las autoridades san, sanitarias, pueden ser tanto nacionales como internacionales esto nos lleva a tener esas garantías de que nuestro estudio está hecho bajo las, los lineamientos morales y éticos de, de eh, siempre en protección de la vida y del ser humano ¿sí? entonces tenemos cuatro fases ¿Sí? en los ensayos clínicos de investigación la primera es la fase preclínica o fase cero que le llaman o fase biológica porque esta tiene que ver con eh, es la primer, el primer eslabón en donde se, se toma los, a los, a la investigación después de haber hecho todo un protocolo todo lo que ya hemos visto a través de las charlas que hemos tenido y llegamos al punto de probar probar nuestro medicamento, la vacuna, el tratamiento, lo que lo que deseamos eh, eh, probar. Y aquí se hace mayoritariamente en células o eh, también en estudios de animales, aunque cada vez hay controversia respecto a la, las limitantes que hay ahí, dado que los animales no siempre se comportan como los seres humanos, ¿no? Eh, tanto en el aspecto biológico como también, bueno, es mucho más ético, digamos, hacerlo en células eh, que en animales también, pues también sufren, ¿no? También son seres vivos en donde hay que cuidar ese aspecto. Y bueno, posterior a esta fase, entonces se da de alta en, se solicita la autorización para llevar a cabo este estudio de manera más este ya en seres humanos y bueno las, las autoridades sanitarias COFEPRIS en México FDA en Estados Unidos dan la autorización para seguir eh, el estudio ¿no? para dar seguimiento a este estudio bueno la fase 1 es la fase de descubrimiento en donde es la, la primera fase que eh, aplica el consentimiento informado, en esta fase eh, empieza el consentimiento informado explicando todo lo que ya se dijo anteriormente y bueno, se da en sujetos sanos, siempre en sujetos sanos eh, fase 1 y son vigilados de manera cercana eh, pueden ser eh, la mayor parte de ellos es de pocos sujetos mm, alrededor de 80 ¿no? de 80 sujetos y su duración es de, de, de meses hasta un año pacientes no enfermos, fase 1 ¿sí? en la fase 2 tenemos eh, este, eh, las primeras aproximaciones de la eficacia de estos medicamentos una vez pasando la fase 1 y se, se vio que el medicamento vale la pena el tratamiento, la vacuna, lo que sea entonces vamos a fase 2 donde se, se va a estudiar la eficacia ¿sí? y en esta fase se utiliza se observa la tolerabilidad las dosis útiles las dosis óptimas, etcétera. y estas surgen en sujetos de 50 a 500 sujetos aproximadamente voluntarios pueden ser o no enfermos y llegamos a la fase 3 que es la más importante en donde son estudios multicéntricos en varios países ¿sí? son estudios muy grandes son el gol de estándar de los ensayos clínicos y son controlados es decir, se tiene una un placebo o un medicamento ya eh, validado para esa enfermedad y se tiene el que queremos probar ¿Sí? este es el gol de estándar eh, la mayoría de ellos son ciegos o doble ciegos, es decir los sujetos de investigación están eh, eh, ignorantes de qué medicamento van a recibir o qué placebo van a recibir, asimismo, los investigadores también. Y bueno, después sale a la venta y hay una fármaco donde, bueno, se sigue investigando, se sigue observando. Esta fase dura muchos años, puede durar décadas, porque, bueno, muchas veces los. Los eh, fármacos no actúan de primera mano, sino a través del tiempo, bueno, nos damos cuenta que ahora ya la ranitidina causa cáncer, ¿no? Salió recientemente. Bueno, pues esto se, esto vigila, eh, eh, el, la fase 4 es justamente de fármaco vigilante. Y bueno, para concluir, quisiera contar un poco sobre la confiabilidad de la información. Es la garantía de que la información personal será protegida y vigilada para que no sea ...divulgada sin conocimiento ni consentimiento de la persona. Hace rato se mencionó sobre el uso de las redes sociales para hacer investigación... ...y el consentimiento informado sí puede aplicarse de esa manera... ...pero aquí la protección de los datos, la confiabilidad de la información es vital. El individuo no puede en una base de datos poner su nombre ahí, dirección, teléfono y todo. No, eso se mantiene de manera confidencial mediante códigos, muchas veces en lugar de llamarte Guadalupe Pérez, te llamas eh, XXBW no una, un, un código que permita identificar al sujeto para no exponerlo sí a, a, a, a todos sus datos, su vida personal, porque bueno, cuando uno hace una, una historia clínica, compartes ahí cualquier cantidad de, de información. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, este, maestra Gaby. Eh, a continuación, la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal nos va a hacer favor de presentar su, su tema. Ella es doctora en educación por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, es profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación, este, aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde 2009. Es titular del programa de formación multi, multimodal EWAM, dependencia encargada de la integración de los entornos virtuales en los procesos de formación de la UAM, dependiente del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario y sus líneas actuales de investigación son Tecnologías de formación y modos de aprendizaje y políticas, organización y trabajo académico con énfasis en la primera. Te doy la palabra, Marilena. Bueno, me voy a quedar acá para, para ver si Vicky se entera un poco de lo que platicamos. Bueno, pues como, como saben, este segmento en el que estamos participando pues se llama Fundamentos de las Decisiones Metodológicas. ¿no? Y entonces pues hemos visto diferentes aspectos de esta fundamentación de las decisiones metodológicas y a mí me corresponde hablar un poco de lo que es el estado de la cuestión ahorita hace rato a Adelina le preguntaban las diferencias entre el estado del conocimiento y de la cuestión y del arte y bueno me toca hablar un poco de esto y, y precisamente de cómo se ha popularizado el uso de internet, la búsqueda en internet como un recurso fundamental en esta etapa de la investigación entonces entonces, bueno, lo primero es cómo llamarle, ¿no? Por, si le vamos a llamar estado de la cuestión o del conocimiento, o del arte, si hay una diferencia entre estas formas de nombrar. Yo no pretendo tener la verdad absoluta a este respecto, pero bueno, pues tengo una, una postura que voy a compartir con ustedes respecto a cómo disierno entre estos diferentes nombres. Eh, lo primero es que el estado de la cuestión o el estado del arte o el estado del conocimiento, ahorita vamos a ver las diferencias es un producto, es el producto de un proceso y ese proceso es la revisión de la literatura. Si ustedes hacen investigación en un país anglosajón, esto del estado del arte o de la no existe, o la cuestión no, no, no existe con ese nombre, se llama revisión de la literatura. Esa fase del proceso se llama literature review, ese es el proceso, el proceso de revisar la literatura nos va a llevar a un producto, y ese producto es como una fotografía, como un diagnóstico, como una panorámica de lo que se ha investigado de nuestro tema hasta el momento. Ahora, este estado de, de la cuestión o estado del conocimiento es, yo diría, lo que responde hasta dónde hemos llegado. Si el conocimiento se va construyendo progresivamente, el nuevo conocimiento se construye sobre el conocimiento anterior, puede construirse sobre él y ampliarlo o puede refutarlo pero siempre el conocimiento es un, un, un proceso progresivo. Entonces, nosotros como investigadores, antes de empezar a investigar y de tomar decisiones metodológicas, pues tenemos que saber hasta dónde se ha llegado en la investigación de nuestro tema. Entonces, cuando estamos en las ciencias sociales, en las humanidades y en general, cuando trabajamos con seres humanos eh, de diferentes maneras, hace rato Mabel hablaba de, de conocimientos universales o de, de cuestiones universales, ¿no?, decimos, bueno, ¿hasta dónde realmente podemos hablar de que algunas cosas son universales? Entonces, ahí es cuando nos encontramos en el estado del conocimiento, en áreas científicas en donde se va descubriendo conocimiento nuevo y ese conocimiento se estabiliza como universal, como planteaba Mabel, ¿no? De pronto se conocen cuestiones de nuestro funcionamiento fisiológico, cuestiones que ya se dan por sentadas por ciertas, ¿no? Se, se dice que eso ya se conoce, que eso ya es conocimiento. Entonces, en las ciencias que trabajan con este tipo de conocimientos universales, es más lógico hablar del estado del conocimiento, hasta dónde conocemos. Pero cuando estamos en ciencias en donde no podemos universalizar estos, estos hallazgos o estas progresiones que vamos haciendo, somos más modestos y si hablamos del estado de la cuestión. ¿Por qué? ¿Hasta dónde va la discusión del tema? ¿Hasta dónde hemos llegado en este pedacito que es México, que es Morelos, que, que es muy particular, que no podemos generalizar o universalizar? Entonces, algunas corrientes dicen que es más eh, conveniente hablar del estado de la cuestión cuando estamos en áreas en donde el conocimiento no es universalizable o generalizable. Entonces, esa es una distinción que manejan... En algunas, en, en alguna literatura, para diferenciar cuándo usar estado del conocimiento y cuándo usar estado de la cuestión. Entonces, eh, ¿y qué pasa con el estado del arte? Bueno, el estado del arte, hay algunos teóricos, algunas personas que son muy críticas respecto al uso de esta palabra, porque en realidad es un anglicismo y cuando se traduce, realmente lo único que hacemos es deformarlo, porque en inglés state of the art es un adjetivo en cambio cuando lo pasamos al español, estado del arte, pues ya es un sustantivo y ya es un producto y entonces no es un adjetivo como en inglés, entonces en inglés que es donde surge esta idea, de state of the art, es un adjetivo que significa, es lo último de lo último, es en el arte, en el, en el desarrollo de esto que puede ser, normalmente es tecnología, puede ser un reloj, puede ser una computadora, puede ser un auto… En el desarrollo de esto, lo último de lo último es esto. Entonces, si yo tengo un reloj, yo digo, este reloj es state of the art watch, o sea, este reloj es lo último de lo último que hay en desarrollo de relojes. Entonces, si ustedes ven, state of the art es un adjetivo que dice que ese objeto o eso que se está presentando está en el límite del último desarrollo. Entonces, cuando lo traemos al español, les digo, le quitamos ese carácter de adjetivo que tiene y lo convertimos en un producto y entonces decimos que es el estado del arte y lo manejamos en forma indistinta con el estado del conocimiento de la cuestión. Entonces, pues no es muy recomendable usar el estado del arte y si lo usan realmente se están refiriendo a lo último de lo último que hay, no a la historia de la construcción de un conocimiento o de una cuestión. Entonces, como ven, son productos eso que estamos buscando es el producto, ese diagnóstico y hay un proceso que es la revisión de la literatura. Sí. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer esto? que sería el estado de la cuestión o, de la, o del conocimiento? Bueno, nos sirve para tomar decisiones fundadas e informadas para plantear y diseñar nuestra investigación. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto. ¿Cómo lo construimos o en dónde buscamos? Eso es lo primero. Bueno, hay estados del conocimiento de la cuestión que construyen terceros y que podemos recurrir a ellos. Sí hay entidades como aquí en México, por ejemplo el COMIE, que, que hace indagación y construye estados del conocimiento. Y así como lo hace el COMIE hay en otras áreas del conocimiento, en donde hay personas que se dedican a investigar qué se ha hecho, eh, qué investigación se ha realizado respecto a determinado tema y con base en ello construyen un estado del conocimiento a determinado momento, a determinada fecha, o un estado de la cuestión según en el área en el que estemos. Entonces, eh, podemos recurrir a ese tipo de estados del conocimiento, hechos por terceros, pero eso no va a usar a que nosotros construyamos nuestro propio estado de la cuestión. O sea, no podemos confiarnos en que… Yo he, he, me he encontrado con muchos estudiantes en el Instituto de Ciencias de la Educación que consultan al estado del COMIE, y ya con eso se quedan, en primer el COMIE nada más checa que se ha hecho en México, que eso ya lo hace bastante limitado. Y, por, y segundo, hace poco, por ejemplo, en el coloquio de la maestría en investigación educativa, Adelina comentaba de un, un error que hubo recientemente, que de pronto en el último estado del conocimiento se suprimió mucha información que ya había mandado respecto a investigación histórica en Morelos. ¿no? Entonces, no podemos quedarnos con un estado del conocimiento hecho por un tercero o que está limitado a una zona geográfica o a un determinado eh, espacio temporal, nosotros tenemos que construir nuestro propio estado de conocimiento y cómo lo hacemos buscando información. Antes se hacía buscando información en bibliotecas, ahora afortunadamente tenemos internet y principalmente vamos a buscar información en tres fuentes. En esta charla me voy a enfocar en, en la primera de ellas, que son los artículos, porque no hay mucho tiempo, pero normalmente cuando construimos un estado a cuestión, vemos lo que, es, eh, lo que se llama literatura empírica o literatura de investigación, que principalmente son artículos en revistas científicas y tesis, también vemos lo que se llama literatura teórica, que principalmente son libros y hay un tercer segmento que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo sí recomiendo que revisemos noticias, que revisemos la prensa, eso no es literatura pero sí nos ayuda a contextualizar nuestro estado de la cuestión. Entonces podemos… Ah, podemos pasar a la siguiente este, entonces, ¿cómo busco? aquí me voy a concentrar en los artículos ¿por qué me voy a concentrar en los artículos? porque eh, aquí estamos hablando de metodología y estamos hablando de que la revisión de, de estas fuentes me va a ayudar a tomar decisiones metodológicas entonces, en donde más voy a encontrar información que me ayude a tomar decisiones metodológicas es en esto que se llama la literatura empírica es decir, en artículos de investigación y tesis. Yo voy a hablar principalmente de los artículos de investigación porque es de lo que más vamos a, vamos a encontrar cuando construyamos nuestro estado de la cuestión. Entonces, ¿cómo es que voy a buscar? Eh, bueno, pues obviamente están las buscas tradicionales en bibliotecas, pero sabemos que ahora ya todo está en internet, o sea, aún cuando acudimos a bibliotecas, pues ya mucho de lo que encontramos es digital y está en línea entonces me voy a centrar en las estrategias que podemos utilizar para poder realmente hacer una un peinado panorámico de todo aquello que va a ser relevante para que no nos, nos quedemos con esos estados de la cuestión en donde me refieren siete trabajos de México y me dicen que eso es lo que hay del tema ¿no? cuando en realidad pues el conocimiento es muy vasto y si sabemos buscar casi siempre vamos a encontrar más de lo que podamos manejar y casi siempre vamos a poder eh, de alguna manera escarmenar todo eso que encontremos y separar aquello que realmente es valioso para nuestro trabajo de investigación. Entonces, lo primero que tengo que, que tener muy claro es cuáles son mis palabras esenciales, no y esas palabras normalmente las voy a extraer de mi objetivo, de mis preguntas, de mi hipótesis, según nuestro punto de partida de la investigación, ahí están mis palabras esenciales, pero no basta con extraer esas palabras y ya dedicarnos a hacer búsquedas con ellas, porque a veces esas palabras no son las que mejor funcionan. Entonces, tenemos que primero hacer experimentos con esas palabras. Una vez que yo extraje las palabras esenciales de mi problema o de mi pregunta o de mi hipótesis, tengo que hacer experimentos con ellas en buscadores y conviene hacerlos en buscadores genéricos, como un Google académico o Google Scholar. Cuando yo haga esos experimentos me voy a dar cuenta si realmente estoy obteniendo una cantidad aceptable de resultados y sobre todo relevancia, es decir, si me están resultando o si me están si estoy obteniendo resultados relevantes para mi investigación. Si los resultados que obtengo en mis búsquedas no son los adecuados, no es no es la cantidad o la relevancia, normalmente es porque mis palabras están mal. Y entonces tengo que revisar esas palabras y entonces tengo que ver que tal vez dos palabras que estoy separando las tengo que juntar con unas comillas porque en realidad es una frase. O tengo que utilizar un sinónimo. A veces yo creo que todo el mundo nombra eso que yo estoy nombrando de cierta manera cuando en realidad en otra literatura eso se nombra de otra forma. Entonces tengo que buscar formas alternativas de nombrar eso. A ver si es por la forma en que yo lo estoy nombrando la, la razón por la que no estoy encontrando suficiente información. O también hago experimentos con otros idiomas, busco traducir mis palabras a otros idiomas. Entonces, tengo que hacer todos estos experimentos para encontrar la mezcla perfecta. También cuando haga traducciones, puedo utilizar tesauros o hay, hay este, referencias de, de otros, otras fuentes en donde yo puedo checar terminología técnica y traducciones, digamos, como más autorizadas. Parece eh, un poco tonto que nos concentremos mucho en esta fase pero es crucial que tengamos unas buenas palabras clave porque ahora sí que de eso va a depender el, la calidad y la cantidad de resultados que obtengamos, entonces sí vale la pena que les dediquen tiempo, que hagan experimentos, que las ajusten, que, que las cambien, que las traduzcan, que las modifiquen, que las agrupen hasta que realmente estén satisfechos con la cantidad y la relevancia de resultados que están obteniendo y bueno al, llegó al, al meollo el asunto que como hace un momento les decía, bueno, ¿por qué, por qué es importante que yo encuentre estas, estos artículos eh, publicados por otros en temas en, en temas similares al mío, en investigaciones que han hecho similares a la mía, en otros momentos, en otras latitudes, por otros grupos de investigación? Bueno, pues para saber cómo, cómo investigaron el tema otras personas, qué resultados obtuvieron, qué les funcionó, qué no les funcionó… También ver si algo de lo que ellos usaron lo puedo reciclar yo, hay personas que reutilizan un instrumento que ya está probado en otro lugar y hacen ajustes para probarlo en un contexto diferente. Por eso es muy importante, mis decisiones metodológicas no pueden ser nada más lo que a mí se me ocurre o lo que me dice mi asesor. Yo también tengo que ver cómo se está investigando este tema en otros lados, ya sea para investigarlo como otras personas o por el contrario para decir bueno, si todos han utilizado una aproximación cuantitativa, probablemente yo voy a ser el primero que me aproxime a este te tema desde lo cualitativo, ¿sí? o sea no es para que yo necesariamente haga lo que otra gente ha hecho, pero sí para saber qué ha hecho otra gente y cómo me posiciono yo respecto a eso. Eh, para buscar eh, revistas académicas, ya una vez que tengo mis, mis palabras claves súper definidas, eh, la sugerencia que yo les hago es que vayan de lo, eh, perdón, de lo general a lo particular. Entonces empiecen por buscadores genéricos, empiecen por bases de datos indexadas generales, entonces empiecen por buscadores como Google Scholar, Microsoft Academic, váyanse también a bases de datos indexadas generales como Web of Science, Scopus, EBSCO y después eh, vayan pasando a bases un poco ya más especializadas que pueden ser por tema, como podría ser Eric, SciCentral, la Science, dependiendo en qué área estén investigando, Pueden ir a bases de datos abiertas como Biblat, Dialnet, Redalic, Cielo y ya después van a llegar a cuestiones ya más particulares. Es cuando ya llegan a lo que son las agencias de publicación especializadas, lo que ya son las editoriales como Cambridge Journals, Oxford Journals, eh, Sage, Springer, Taylor and Francis, etc. Ya, ya llegan, pero ustedes al hacer las búsquedas generales, eh, van a empezar a detectar cuáles son las publicaciones especializadas, las revistas que están publicando en temas similares a los de ustedes. Entonces ya se van a esas revistas y hacen búsquedas ya más específicas. ¿no? También pueden buscar en asociaciones científicas, sobre todo las internacionales, casi todas tienen sus propias revistas. También pueden buscar en, en repositorios nacionales, en buscadores eh, por país. Eh, como el repositorio mexicano eh, que acaba de abrir recientemente con Acid ya voy a terminar y perdón algunos tips ah bueno ya les dije de lo general a lo particular cuando encuentran revistas que sean super que, que, que apropiadas para su tema suscríbanse a las alertas de esas revistas para que les sigan avisando lo nuevo que se publica o generen ustedes sus propias alertas con agregadores RSS si no saben qué es eso investiguenlo porque les va a servir mucho eh, también cuiden eh, no buscar en publicaciones de dudosa reputación hay listas, eh, aquí les doy dos, de lo que le llaman predatory publishers, hay muchos, eh, muchos publicadores, muchos editores que no son reconocidos en el medio científico, que solo publican por negocio y que si ustedes eh, consultan eso y citan eso, pues va a ser cuestionable en su trabajo de tesis entonces también familiarícense con esas listas la Bills List es la más famosa, la hizo un bibliotecario en la Universidad de Colorado. Y bueno, pues guarden lo que encuentran, organícenlo, fíchenlo y analícenlo bien para tomar decisiones, como les decía, fundadas e informadas. Esta presentación es muy breve, pero si les interesan estos temas de buscar en Internet para construir su sala cuestión, les recomiendo un comercial, tomen el MOOC de búsqueda en Internet para Universitarios que tenemos en México X, y ahí tenemos mucha más información, muchos más tips, muchos más recursos, ahorita el MUCA está abierto, cierra a finales de noviembre, si quieren alcanzan todavía a tomarlo, y bueno, ahí vemos con mucho más detalle todos estos temas, gracias. Gracias María Luisa, bueno, eh, vamos, vamos un poco este, atrasados, pero podemos dar pie a dos preguntas… Ah, Vicky, si gustas darnos alguna algún cierre, un, un par de minutitos. Bueno, en lo que la doctora… Este, ok, la primera pregunta es para la doctora María Luisa Zorrilla y este hay una pregunta para la doctora Vicky. A ver, hay una pregunta para ti Vicky, dice, ¿es adecuado documentar los procesos de reflexividad en los documentos de tesis o artículos? O sea, ¿pueden estas reflexiones formar parte de los apartados metodológicos? Pregunta alguien. Sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí, es necesario, y quiero, antes de que se puedan incluir estas reflexiones. Obviamente no se van a poner tal cual y así de una mejora como las que hicieron de campo, pero sí es importante. Como parte de la decisión metodológica, mamá, bueno, hay una reflexión en la tesis donde se pueden incluir el tipo de reflexión. Dependiendo de qué tipo de reflexión da, va a ser la sección, en la tesis Si la reflexión tiene que ver con cómo se hicieron las entrevistas o cómo se conectaron a los informantes o sí es sobre nada en el capítulo 3 y todo, entonces la reflexión metodológica sobre todo, ya es distinta y todo lo que pasa es que la reflexión eh, si la reflexión es una de tipo eh, interpretativo, ¿no? O sea, si son reflexiones en cuanto a la forma de darle sentido a los datos entonces, en ese caso esta reflexión está en el capítulo 4 y en el capítulo 5 entonces entonces eh, eh, bueno, le como de manera, gracias en este capítulo de libros que van a estar hay un de ustedes pueden ver la cómo se reflexiones el de en el Y están ahí en el capítulo. Entonces, obviamente, se le tiene que ver un informe con manera carenca a la, la, la forma de la escritura, no va a decir todo de manera anecdótica como lo que me dice pero sí si se tiene si que se si explique de se de qué manera esas reflexiones informar, no se en el proceso de en Muchas gracias, Vicky. Hay otra pregunta para la doctora María Luisa Zorrilla, que dice: ¿Cuál es su postura con relación a la plataforma SciHub y todo el contexto que la rodea? Eso siempre me lo preguntan en el. Ay, ahora está. Vicio. Siempre me lo preguntan en el MOOC de búsqueda en Internet para universitarios. Si estamos hablando de que como investigadores eh, promovemos la ética y la honestidad, pues entonces en estricto sentido sería deshonesto que nosotros utilizáramos una plataforma. Para quien no sabe esta plataforma, eh, bueno ya la han cerrado varias veces, la última vez que yo chequé estaba cerrada, pero bueno es una plataforma que abrieron para publicar artículos que la gente que sí tiene acceso a publicaciones de acceso restringido las baja y la sube a esa plataforma, es como una plataforma colaborativa, y entonces tú puedes encontrar muchos artículos que tienen acceso restringidos si y los buscan en los buscadores legítimos, pero que ahí sí están disponibles, ¿no? E incluso puedes pedir ¿no? un artículo que estás buscando y alguien lo puede conseguir y pues ahí no tienes que pagar nada y están libres de derechos, ¿no? Pero es como una plataforma pirata, ¿no? Porque realmente lo que están publicando ahí, pues no tiene autorización para tenerlo ahí, lo están robando y lo están republicando ahí entonces aquí pues yo en lo personal les voy a decir que yo creo que si uno está en un país pobre, en una universidad pobre en donde uno no tiene acceso a eso pues a veces uno en esa ansia de conocer y de tener un estado la cuestión rico y completo puede recurrir a muchas cosas no yo por ejemplo le escribo a mi amiga Vicky en California y le pido que por favor me mande un artículo al que yo no tengo acceso y ella muy amablemente me lo manda ¿no? pero bueno, no siempre tenemos amigos en la Universidad de ricas que nos puedan ayudar, también yo les digo a mis estudiantes que, que, que se crucen la calle y vayan a la UNAM la UNAM tiene acceso a muchas más cosas que nosotros también podemos ir a la biblioteca de la UNAM que tenemos sucursales aquí en Morelos entonces nada más es cruzar la calle y podemos bajar artículos legítimamente entonces digo, si sí tenemos recursos para conseguir legítimamente aquello que queremos, ¿no? Entonces, ese tipo de plataformas, pues sería como la última opción, porque si sí es recurrir a un medio deshonesto, ¿no? Y si estamos promoviendo la honestidad intelectual, pues no es lo más adecuado. Ahora, hay buenas noticias, porque mucha gente se ha quejado que como es posible que mucha de la investigación en el mundo se realiza con fondos públicos, pagada con impuestos de los ciudadanos, para que después la pongan bajo llave las grandes agencias de publicación y tengamos que pagar por ello otra vez, ¿no? Entonces, este tema del acceso restringido a las publicaciones científicas ha sido algo que se viene discutiendo desde hace 20 años en forma muy intensa y entonces surgió todo el movimiento de acceso abierto, porque precisamente lo que es financiado con recursos públicos debe estar abierto y disponible para toda la gente. Entonces, pues ahorita tenemos como dos corrientes que están chocando, ¿no? La corriente de las editoriales prestigiadas que hacen negocio con esto y que también dice que su sistema de negocio pues, lo necesitan sostener de alguna forma y está todo este movimiento de acceso abierto. ¿no? Entonces, bueno, pues yo, mi recomendación es que siempre tratemos de conseguir las cosas por medios legítimos y solo en casos desesperados recurramos a estos medios no ortodoxos. Gracias María Elisa. Bueno, eh, no me queda más que agradecer, ya no da tiempo de más comentarios. Pero les agradezco a mis amigas y colaboradoras pues, sus, sus ponencias. Y bueno, hay un, les voy a entregar una constancia, por supuesto, también. A Osmara, con mucho cariño. A la Gabriela Rueda. A la doctora Virginia se la vamos a mandar. Por de alguna manera. Y a la doctora María Luisa. Muchas gracias. Allá afuera.